Hola amigos, bienvenidos a los Gonzayas 360. ¡Hola! Esta cámara, esta toma va a ser en 360, así que este video no lo vas a poder ver si no lo tienes en tu celular o en la computadora o laptop. Es decir, que si lo transmites con tu Google Chrome no lo podrás ver. Así que toma tu celular y empieza a darle vuelta alrededor, vas a ver todo lo que hay aquí en las calles de Vancouver. ¿El día de hoy a dónde venimos, amor? Al Festival de las luces eh... que se celebra cada año en Vancouver en la última semana de julio y la primera de agosto. Eh, por lo que nos informamos, este festival compite en tres países. que eh, Es Canadá, en esta ocasión le tocó la, a India, la India y ¿qué otros? Y Croacia. Bueno, amigos. Ahora vean hacia arriba, cómo cae la so Vancouver, well. ¿cómo so oh. Pete how a Pete cómo un joven como él decide una carrera y una carrera A ver quién si yeah, bueno, no no sí. La primera vez que le hizo parecía que iba a caer directo a la playa. Yeah, she can't time. se mira, varias vueltas old, bueno, Estamos caminando aquí sobre la calle que nos lleva a la bahía A English Bay, English Bay. English Bay. Y, Pues como pueden ver hay mucha gente Comparado a otros lugares aquí se si hay más gente eh, yeah. Eh, yeah. La mayoría es sí, con cositos muy yo siento un poquito de lo que vimos en videos anteriores sobre este festival se ve muy bonito evidentemente yo creo que en vivo ha de ser súper súper padre pero bueno, veamos qué se puede capturar y bueno, ¿qué vamos a poder ver por aquí? pues... Eh, la, ¿cómo llegamos a este lado? nosotros venimos del Millennium Line um, es la línea amarilla del, la, del metro de Vancouver Llegamos a la estación de commercial, commercial. y ahí hicimos una, un transborde para llegar a la estación de Burra. De Burra hacia acá, en teoría deberías caminar o tomar un autobús. En esta ocasión, por ser lo del evento, pues tenían un, este, eh, un transporte especial que era parte de los autobuses. Y habrá sido ¿qué, como 5 minutos, 5, 7 minutos, 10, unos 10 para llegar a esta zona las y bueno ahora vamos a dar una vueltecita por aquí ya dentro de la playa algo que podemos notar es que si bien está llena la playa y mucha gente aquí adentro la gente está como ordenada y no se nota suciedad no hay que las bolsas de papas en la arena. Todos están guardando sus cosas. Aquí podemos ver a las chicas jugando uno. Están comiendo. Algunos recostados. Es un tiempo bastante familiar. Uh, hello. For the deke, deke space do we have to pay something? $60 per person. Alright. Okay, thank you. Pues 60 dolarucos. Y ahora estamos aquí, seguimos caminando un poquito. Nos compramos unas paletitas. Ahorita vamos a ir por la cena. Vamos a ver qué nos podemos comer. Algo tranquilo. Signs of being a fierce competitor. He was already an accomplished boat pilot when he started flying aerobatics, and he earned his aerobatic instructor rating at just 18 years of age. He then flew competition aerobatics, as well as air show freestyle demonstrations, and for several years was the youngest airshow performer in Canada. All this while he also earned an economics degree from the University of Western Ontario it in but it here close to was invited to attend the Red Bull Air Race qualification camp. He was one of four rookies. Look at the Y ahorita esta calle, como se pueden dar cuenta, está cerrada completamente. Cerrada para los carros. Exacto, cerrada para los carros, abierta Ay, para nosotros los peatones. Ajá. Hay bastante vigilancia, como pueden ver. Desde que llegamos no habíamos visto tantos oficiales hasta hoy. Hasta no. Sí, hay muy poco oficial en general, muy poco policía en las calles. Y ahorita sí nos ha tocado ver como estos de, lo que se ve interesante, que me llama la atención, es que aquí en la playa tienen sus letras como para ubicarse en qué zona estás. estamos en la letra J. Es la, Ahí la, están la bandera, los tres es países. Los es los países. países, es Croacia. Sí. Tenemos a los tres países involucrados en este concurso que es Canadá, Croacia y la India. El día de hoy es el turno para Croacia, que va a dar el cierre del concurso ahí tenemos ahí el camioncito de la ambulancia fracturado ah sí, mira acá hay unas gradas sí, es que estos lugares los cobraba, no recuerdo se usaba el ticket pero creo que sí vale la pena ¿no? bueno para estar cómodos y así es como English Buy se prepara para recibir la, la noche, noche y así los juegos pirotécnicos bueno, son 8.37. Sí, hay bastante gente, pero siento que no inmoviliza la circulación de las personas y de los vehículos. Está bastante aceptable, o sea, no hay un, un stop completo de la circulación y del flujo de personas. El olorcito de repente como a la marihuana. La marihuana. Sí. Es raro, ¿sí? ay, ay, ay. ¿Dónde? Ah, tenemos una Y <risa> no se le va a escapar. No se le Me da no Y no hubiéramos traído la ah, y tapetito. listo el sunset. Wow. Oye, parece que baja sin sí, cámara lenta, sí. pero es rápido. Sí. Como pueden ver es muy tranquilo, hay bastante gente, pero la verdad es que se recibe, se siente un ambiente completamente tranquilo, o sea, no, no hay esa sensación de estrés. Adicionalmente pues es sábado, ¿no? No es de que la gente venga a trabajar o a cumplir un horario. ¿Y Vienen el, a descansar, ¿no? Ah, perdón. Y el lunes es ya festivo aquí. Oh, es cierto. Entonces se combina el, como el que un puentecito. puente largo. To give you an idea of its size, the airplane is just under 7 meters in length and has a wingspan of about 8 meters. It stands about 2.5 meters off the ground and weighs just wow. 660 kilograms. The extra 330's top speed is 407 kilometers an hour. De bueno velocidad de amigos velocidad de la parte de de de por segundo. roll de de de 10 amigos la parte de English Bay, esperando English. que ya den las 10 de la noche estamos a unos cuantos minutos con nuestra cena <risa> <risa> unas hamburguesas para ver un poquito, y aquí tenemos un arbolito muy hermoso, no sé si se alcance a distinguir pero ya tenemos aquí a bastante ¿Tienes? gente sentada, lista para ver el espectáculo de los juegos pirotécnicos uh. <risa> y con este árbol hermoso y luego los poquitos en ver mejor aún. Eh, intentemos, vamos a intentar a colocarnos un poquito por acá para estar ya a unos momentos de que empiecen los juegos pirotécnicos. de nuestro canal y que tengan muy buen día. Bye.